¿Cómo dibujar un árbol de navidad? Materiales Una hoja de papel Un lápiz Colores Paso 1. Empezar dibujando la hierba Paso 2: dibujar el tronco. Paso 4: empieza dibujando el árbol. Tiene que estar con forma de pinito. Póngale algunas de estas líneas hasta hacerlo más pequeño. Divídelo entre mínimo 6 partes divididas del árbol o del pino un máximo como 15 paso 4 empezar a colorear el árbol hay que tener en cuenta que tienes que dibujar los bordes para que no te salgas de la línea Paso 5. Dibujar las esferas. Dibújalas como tú quieras, de todos los colores tienen que ser para que se vea bonito. Paso 6. Rellenar y colorear el árbol. A tu color verde y sigue dibujando ¡Excelente! Ahora sigue dibujando Vaya. No olvides que tienes que hacerlo con lápiz porque el color amarillo es muy claro y no se podrá ver bien la estrella. Excelente, luce muy bien. Adórnalo donde quieras, pégalo a tu cuarto o puedes o puedes simplemente regalarlo a un amigo.